Saludos, soy Israel Panguer y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo hacer que Netflix, que el algoritmo de Netflix, nos ofrezca contenido, series y películas que suelen eh, ofrecer en otros países. Este contenido está bloqueado porque nosotros estamos acostumbrados a ver un tipo de película de series, entonces el algoritmo, conforme a nuestro editorial, nos sigue ofreciendo ese tipo de películas y no nos ofrece películas que se están. Eh, eh, que podemos decir que se ofrecen en otros lugares cierto entonces para ello vamos a, a copiar el código que les doy en la descripción del tutorial y lo vamos a pegar aquí en el buscador miren cómo cambia todo una vez lo pego miren miren lo que sale aquí en esta primera línea Miren, voy a quitarlo miren lo que sale ahí. esta siempre está y miren lo que pasa cuando pego el, el código miren que aparece esta Miren, miren que solo, miren las que están y miren lo que pasa. Parece esta y esta. Lo, lo que les quiero decir es que conforme a las películas que ustedes elijan, de ahí en adelante el historial comienza a crecer y a, y a medida que comience a crecer el historial, eh, el, el algoritmo comienza a ofrecerle películas que están ocultas. Prácticamente vamos a desbloquear esas películas y esas series que nosotros, que el algoritmo no nos está ofreciendo. Entonces con este código eh, nos va a mostrar otras categorías de películas y series, entonces eh, es bastante sencillo, lo van a hacer simplemente copian y pegan o lo escriben y listo, eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima, quería compartir esto con ustedes porque la verdad a mí me funcionan estas cosas y me gusta compartirlo con ustedes entonces quiero que disfruten también eh, de eh, películas y series a través de este código